Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de tutoriales JS. El día de hoy traigo un dispositivo Samsung A02 de modelo A022M La cual nos trajeron de otro local apagado El problema es que dijeron que el dispositivo le habían pasado flash y se quedó en pantalla negra Obviamente cuando ellos ya pasaron nuevamente flash en un entonces donde se conectaba modo Odin y ya el dispositivo lo apagaron por completo solo conecta en modo Bot ROM -head. en este caso lo que vamos a hacer es muy importante vamos a utilizar un firmware skater bueno yo lo investigué y lo busqué por ahí y lo encontré en algún foro ¿no? de GSM Neo. entonces lo que vamos a hacer es revivirlo gente con a través de ese firmware y a través de la herramienta Unlock tool que ya ustedes muchos conocen es una herramienta muy importante para este tipo de proceso listo entonces vamos a esperar que se ejecute nuestra herramienta para eso yo voy a hacer el video antes de eso les quiero mostrar gente yo el test point como ustedes saben hace Samsung A02S viene a ser el test point los dos puntillos que tenemos en la parte de acá hacemos contacto y conectamos entonces eso viene a ser el test point de Samsung A02 perdón A022M yo les había dicho anteriormente A02S A02S tiene otro, en otra parte gente test point entonces este es un dispositivo MTK por lo tanto vamos a continuar con el video Listo, mi gente. Entonces, una vez que ya hemos abierto un lock Tool vamos a esperar nada más que se nos ejecute el programa, ya que esta es una herramienta muy buena, gente, y nos ayuda ha a hacer procesos. Por acá tengo el dispositivo que vamos a hacer primero, vamos a vamos a conectar, vamos, a... es decir, a colocar el test point desde luego que vamos a conectar. Listo, mi gente. Una vez que estemos acá, pues ya nos vamos a ir a la pestaña de Mediatek. Listo, acá en MediaTek nos vamos a ubicar en la pestaña de MTK, MTK Universal ¿Qué vamos a hacer acá en este punto? Vamos a dar un clic y acá nos dice Load Skater, es decir, que cargamos el firmware Scatter Listo, esperamos, yo lo doy ahí en la opción de Load Skater Y esperamos que se nos abra la carpeta Yo bueno, lo tengo acá en Descargas Listo, ahora vamos a ver Acá lo tenemos a 0.22 y listo una vez estado cargado ahí nos dice que estás, está en tarea que vamos a hacer acá gente, lo vamos a dar en flash listo, una vez dando en flash vamos a conectar el despoin si ustedes quieren lo pueden hacer desconectar la batería o conectado bueno yo lo voy a hacer desconectado y voy a colocar el despoin al mismo tiempo que voy a conectar el cable Listo, ahí empezó como tú puedes ver a flashear lo que es el dispositivo. Y vamos a esperar, gente. Esperemos que recupere. Ojalá que recupere el dispositivo, ya que fue dañado bastante gente pasándolo otro firmware. Listo, vamos a esperar ahí en ese punto que termine de pasar ese que es Dice Super para continuar con el proceso. Yo voy a pasar el video, gente, para no ser tan largo, ya que ya ahí está, se está flasheando correctamente, como ustedes pudieron ver. No es cuestión, todo es cuestión de que tengan solamente el en este caso el Figo de Skater y bueno, cargan con un lock tool en la pestaña Mediatek universal y dan full flash. Ahí en este caso está flasheando el super y esperemos que el dispositivo se nos inicie correctamente. Listo, vamos a esperar entonces. Y listo, gente, ya terminó, vamos a ver qué sucedió con el dispositivo para eso yo voy a conectar lo que sería la batería y como tú puedes ver ya el dispositivo se nos cargó gente. de lo apagado que estaba ya se nos está encendiendo es decir está cargando tiene las señales de carga y lo que voy a hacer gente es yo a ver voy a encender el dispositivo para eso conecto y vuelvo a conectar la batería y voy a encender vamos a ver qué error nos da gente listo ahí ya encendió el dispositivo correctamente como tú puedes ver y vamos a esperar gente que no nos dé ningún tipo de error en este caso este firmware viene a ser totalmente completo ahí lo tenemos Samsung 02 ya iniciado y listo como ustedes pueden ver ahí volvió normal gente está iniciando entonces como a mí se me quedó en el logo tocó pasar al firmware entonces yo lo que va a pasar es un firmware en especialmente con Odin yo les muestro que estoy cargando el freeboard de a 022 bit 2 gente